Y gente, rápidamente, nuestros compañeros de Epic Games están regalando lo que vendría siendo eh, tres meses de Discord Nitro. Lo único que tenemos que hacer es ingresar a la página de la Epic Games o abrir la aplicación de Epic Games Launcher. Y simplemente nos va a aparecer esto. Le vamos a dar aquí donde dice gratis. Ahora aquí nos va a aparecer obtener, lo van a obtener, lo van a Y ya. Luego van a proceder con ir a su correo, el correo va a tardar aproximadamente entre 20 y 30 minutos en llegarles aquí le van a dar donde dice canjejadaluya eh, aquí les va a mandar directamente a la página de discord pero como yo ya lo canjeé no me deja canjearlo de nuevo bueno lo que van a hacer es aceptar las condiciones y le van a dar donde dice agregar método de pago porque les pido un método de pago extra abajo en la descripción les estaré dejando una tarjeta bancaria generada que no, no tiene dinero ni nada Simplemente les va a servir para poder reclamar su Discord, así es. Así, compañeros, también les invito a que se unan a nuestro servidor de Discord que van a tener en la descripción del video. Porque últimamente, eh, de hecho, hoy, hoy en sí, eh, hemos estado ahí hablando unas cositas entre moderadores y nosotros. Eh, y pues vamos a... Aquí les tengo la información, a ver, déjenme les... Acá hay importantes... Anuncios... Bueno... Gente, se vienen cosas nuevas, el servidor ha sido bosteado. Sorteo de una tarjeta, dependiendo de lo que el ganador quiera, o sea, vamos a estar sorteando una tarjeta, ya sea de Xbox, de Steam o de Google Play. Sorteo de una tarjeta, o ¿sí? sea Servidor de Minecraft para todos los miembros del servidor en la versión 1.16.1. Así es, compañeros, estamos haciendo un servidor de Minecraft que será transmitido en mi canal de Twitch, que también van a tener en la descripción de este video. Eh, otro sorteo de mil pavos de fortnite y una tarjeta de google equivalente a los pavos o dependiendo sobre el boss somos nivel 1 espero que disfruten de este gran servidor gente la verdad espero que les disfruten de ese gran servidor, espero que se unan, que se diviertan y así sus compañeros les van a dar quien dice canje allá, aquí va, les va a aparecer algo eh, les, voy a dejar, les voy a estar dejando la información para que puedan reclamar su discord nitro y aquí como ven, pues yo tengo mi Discord Nitro, ahí está, suscriptor desde 10 de junio, que es la ficha de hoy, acá la vemos abajo, hostie mi server, obviamente no podía faltar otra cosa y un comienzo también. Bueno gente, esto es todo por el video de hoy, les invito a unirse al servidor que van a tener el link en la descripción de este video y también espero que les sirva de mucho el Discord Nitro, espero que lo aprovechen. Que lo disfruten durante estos tres meses porque son tres meses. Aquí está. Gracias por ver tus tres meses gratis de Discord Nitro para los usuarios nuevos. Estás a segundos de poder disfrutar transmisiones en alta calidad, de enviar emojis personalizados y cargar archivos grandes. Haz lo siguiente para hacer el canje. Haz clic debajo para canjear tu oferta que es este botón de aquí. Crea una cuenta de Discord, inicia sesión si ya tienes una. Ojo. Si uno los requisitos, la suscripción de 3 meses se agregará a tu cuenta automáticamente. ¿Qué con esto? Que ustedes necesitan una cuenta con la que no hayan tenido Nitro anteriormente. Porque si ya tuvieron Nitro anteriormente, no les va a dejar canjearlo. Eh, así que necesitan tener una cuenta nueva de Discord Nitro. Bueno, nueva si nunca han tenido Nitro. Comienza a disfrutar de las ventajas de Discord Nitro. Bueno, compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Así es, les invito a que se suscriban al canal de YouTube. A, al canal, obviamente. Ya ni sé lo que digo. Que se suscriban ca al canal. Y si les gustaría ver más contenido, no sé, juegos y todo eso, lo pueden ver en mi canal de Twitch. Que lo tendrán en la descripción. Me encuentran como FernandoGamer-YTR. Igual se lo estaré dejando en la descripción. Le vuelvo a repetir. Y pues sería todo por el día de hoy, gente. Espero que disfruten su Discord Nitro. Y nos vemos la próxima.